Seguimos con esta variedad indetenible en Aneuri, la revista liderando las noches de San Francisco, de Macorís y de toda la región. En nuestro momento estelarísimo los números que ponen a ganar al mundo, los números con mayores aciertos, por supuesto, los números de Aneuri, la revista. Y a continuación, ahí les van a todos ustedes, al público nacional e internacional, los números que van a salir mañana y esta semana cuidado con el número 21 o 12 me encanta ese número y se lo estoy dando hoy lunes 9 del mes de septiembre hoy estamos a 9 de septiembre así que ya lo saben y le estoy pronosticando para esta semana el número 12 o 21 12 o 21 el número 03 y el número 15 Recuerden seguir nuestras redes sociales, y la revista HD, donde también le puedo suministrar algunos números calientes para el resto de la semana. Feliz resto de la noche. Que Dios los bendiga a todos.